hola chicos hoy les traigo mi primer video crítica estas críticas van primero a mostrar los puntos buenos de lo que critique los puntos malos o errores la solución de los puntos malos o errores y una calificación final por cierto las calificaciones son del 1 al 5 bueno ya aclarado eso empecemos Hola chicos yo soy Cartoon Nation y les traigo mi primera crítica, a un usuario llamado LALORASER1. Pero antes de comenzar, tenemos que ver su historia. Data el año 2012, y un chico decide crearse una cuenta de Youtube pero no fue hasta el año 2015 que sube su primer vídeo, o bueno, su primer vídeo público actual. El 8 de noviembre del de 2015, Lalo sube un vídeo titulado como, mi cara especial 13.000 suscriptores. En el que como el título dice, muestra su cara. Pero pasó algo. Sus suscriptores comenzaron a preguntar qué le pasó a su rostro. Ya que era fuera de lo común. Después de varios vídeos que en los comentarios se repetía la misma pregunta, Lalo decide responderla. Y el 14 de abril del 2017 subió el vídeo de, ¿Qué le pasó a mi cara? Que hoy en día tiene más de 2 millones de visitas, siendo su vídeo más popular. En dicho vídeo respondía a la pregunta del título. Y bueno, eso fue una historia de su video más popular pero, ¿de qué trata el canal? Ok, para responder esa pregunta tenemos que remontarnos al año 2015, en el cual subió su primer video público actual, titulado, Minecraft ve como hacer un portal al nether sin obsidiana tutorial, del cual como el título lo dice trataba de Minecraft, y ese fue el primero de varios videos sobre el mismo juego. Pero Lalo subía eso porque le gustaba. Pero obviamente le tenía que dejar de gustar. Y es así como el 3 de abril del 2017 subió un video titulado como. Adiós Minecraft P. La Lora 1 En el cual se despedía del Minecraft de móvil. Unos cuantos días más tarde. Lalo sube un video titulado como. Esto apenas comienza. En el cual sube su primer videoblog. Y desde allí comenzó a subir blogs. Y el resto es historia. Ok. Antes de que el vídeo se titule como Historia de la Lora Ser, empecemos con la crítica. Comencemos por los puntos buenos del canal. Este es un canal de YouTube para toda la familia, que en cierta forma es bueno porque tú lo puedes ver con quien sea, hasta con tu perro si deseas. Y no es como esos canales que antes eran para un público un poco mayor. Pero con la llegada de las nuevas normas de Youtube, más la desmonetización del vídeo que rompiera con estas normas, estos youtubers se volvieron family friendly. No no no. Este youtuber desde sus inicios ha estado haciendo contenido para toda la familia. Otro punto bueno que podría notar, que es un youtuber que le gusta lo que hace. Y no es como otros que siguen subiendo videos para, simplemente ganar dinero, aunque, subir videos, no les guste. Lalo sed es un youtuber que lee tantos comentarios, o mensajes, como le sea posible, y esto mismo lo comprobé en persona. Sin duda Lalo es un buen youtuber, pero como todos los youtubers, tiene fallos. Comenzando con un fallo muy común, pero por ser común no significa que no importe. Y es la falta de vídeos seguidos. Sé que la razón de eso es porque también necesita descanso. Y sin olvidar de que él todavía está estudiando. Pero este punto será porque a veces se demora en subir vídeos demasiado y de allí sale el punto malo. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, subiendo vídeos más seguidos. Por lo menos, uno por cada dos semanas. Obviamente ese punto malo no es del todo dañino hacia el canal, pero no falta mencionarlo. Otro error es que no alcanza a responder todos los comentarios. Y si lo hace es muy tarde. Pero este error, no tiene solución. ¿Por qué? Porque él no puede responder ese montón de comentarios. Porque, como lo dije en los puntos buenos, él le responde a todos los que él pueda. Por lo tanto este error deja de ser tan marcado. Ok. En serio. No pude encontrar tantos errores. Porque estamos hablando de un buen canal de Youtube, algo que no se ve todos los días, señoras y señores, la calificación que le doy a este canal, es de... 4, 5. Es una nota muy alta, porque ese es un verdadero canal de Youtube. Y a la vez este canal tiene mucho potencial por explotar, así que... La Lora Ser uno. sigue así y llegarás muy lejos. Yo sé que tu futuro es bueno. Y bueno chicos... Arriba a la derecha debe estar saliendo una pequeña votación sobre qué o quién será lo próximo criticado en el vídeo siguiente. Si quieren ver más videos así, deja un me gusta. Yo soy Cartoon Nation y hasta pronto.